Hola amigos, hoy os voy a hablar de otro concepto muy muy habitual en la publicidad programática y es el cross device. ¿Qué demonios es esto del cross device? Pues lo vais a entender muy fácil. Antes de hacer retargeting, normalmente ponéis un pixel en vuestra página web y este pixel lo que hace es poner cookies a los usuarios que navegan por vuestra página web. ¿Dónde van esas cookies? Pues muy sencillo, al navegador. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo tú entras con Chrome a una página web y luego navegas por ahí con Firefox, en Firefox no estará la cookie de la página web y por tanto no podrá el anunciante hacer retargeting contigo, no podrá mostrarte anuncios personalizados. La cookie depende del navegador. ¿Y qué ocurre? entre dispositivos ocurre lo mismo si tú por ejemplo quisieras impactar a una persona que ha entrado con su móvil en tu página web luego cuando llegue a casa y esté en el ordenador pues no podrías ¿Por qué? porque son distintos navegadores una cosa es meterse con su móvil a tu web le metes la cookie y empiezas a lanzarle anuncios y otro sitio distinto es su ordenador que tiene otro navegador aunque se llame igual, aunque se llame Chrome, no es el mismo. No tiene tu cookie y por tanto tus anuncios saldrán en el móvil pero no saldrán en el ordenador. Y lo mismo pasaría con las tablets. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues con esta tecnología que se llama cross device Para usar cross device debéis tener un DMP que os dejo aquí un enlace al vídeo donde explico lo que son o en algunos DSPs, que también os dejo aquí el enlace, tenéis disponible la opción de Cross Device. Aunque ya os digo que normalmente depende más del DMP. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. En vuestro DMP podréis meter una audiencia y con su tecnología encontrar a la misma persona en distintos dispositivos de manera que si Juan se ha metido en el ordenador a vuestra página lo podáis encontrar también en el móvil y también en su tablet de tal manera que la publicidad sea envolvente y esté donde esté en el momento que esté podáis mandarle anuncios de retargeting. No voy a explicar muy en detalle cómo funciona esta tecnología porque es bastante complejo, solo deciros que se basa en un conjunto de variables que va cruzando para averiguar quién es quién. Por ejemplo, si detecta que el teléfono móvil y el ordenador se conectan a una misma IP en casa y a otra misma IP en el trabajo, es muy probable que sea la misma persona porque a la misma hora en el mismo lugar. Mm, sería raro que fueran personas distintas. Con esa y muchas otras cosas es capaz de saber con una precisión de en torno al 90% que un ordenador corresponde con un teléfono y corresponde con una tablet o los ordenadores que sean, etcétera, etcétera. Y así funciona el cross device y esta es la manera de que hagáis un retargeting más efectivo y tengáis mejores resultados en vuestras campañas. Bueno, espero que os haya quedado claro y si tenéis alguna duda, por favor ponednos un comentario y yo responderé a todo lo que me preguntéis y si no, nos mandáis un privado. Ah, y no os olvidéis, si os ha gustado y estáis en YouTube, dadle a la campanita, dadle a suscribir y si estáis en cualquier otra red social, seguidnos y compartir, porque para eso estamos aquí, para compartir nuestro conocimiento sobre la publicidad programática. Nos vemos muy pronto, hasta ahora.